1, 2, 3 1, 2, 3 eh, Bueno Hola, hola, hola Voy a poner el micrófono cerca ¿Por qué? Porque estoy con unos ventiladores Porque hace mucho calor Saben que está ardiendo media España Portugal, Grecia eh, Los ingleses también Que nunca vieron el calor que está haciendo Así que me pongo aquí el micrófono Y que se escuche bien Tenemos en el canal Va progresando eh, y, y bueno, se van viendo diferentes diferentes cosas que a las cuales se puede acceder, ¿no? eh, Como ven, eh, aquí detrás hay parte del equipo. Este canal va de drones, va de cámaras, va de informática, va de información en general, que fue la idea principal que tenía yo con todo esto. Y bueno, la verdad que ha ido moviéndose poco por la situación personal, digamos, y, y toda la crisis que está viendo y la poca colaboración, ¿no? porque siempre las cosas siempre son colaborativas eh, vos vas a trabajar y tienes uno que te ayuda, yo en Italia tenía a mi padre italiano que me explicaba cómo se decía canilla, cómo se decía balde cómo se decía porque no tenía ni idea y estaba trabajando y me pedían cosas y no sabía qué se trataba y me hizo aceleradamente, en vez de hundirme en la mierda como hacen muchos y como es la sangre de, de este país, no, ellos me ayudaron y por suerte tengo dos tres empresas que me ayudan pero bueno, hacen lo que pueden también no no he logrado llegar a ese individuo que diga pamba, toma, vamos, boom, a explotar entonces bueno, y se agregó el botón unirse así que ya se pueden unir yo no hago ningún invento con el unirse porque no quiero hacer diferencia entre mis suscriptores hay gente que es muy humilde y no puede lamentablemente lo que siempre ayudarían son los que no tienen los que no tienen son los, los, los, que, los que más eh, ayudarían, y los que más colaboran, y los que más entienden, y los que más ponen like, etc. Y los que sí están allá, nada, no les importa nada. Llegaron, no importa si a ellos los ayudaron, no importa a quién le deben nada, no les interesa. Llegan y a la mierda. Entonces me parece que hay que tener un poquito de ser, un poquito... Eh, tener empatía ¿no? por, por, por los demás. Es sencillo. Con este botón unirse lo que pueden hacer es unirse, ya lo saben los que están en YouTube, y, y tirar un euro, dos euros, cinco euros, yo no sé qué monto hice cuando empecé con esto, ahora me lo autorizaron y me lo aceptaron, y me piden que haga un video presentando el canal. Pueden ver que mi canal está con, con programación, con, con modificación de drones, con FCC, eh, con explicación de de qué eh, micro SD necesitan y bueno un poco de todo mi canal va de todo lo que lo que es electrónica etcétera y además estamos últimamente con el tema legislación que es un partidero de cabeza y una negociación entre cuatro o cinco payasos que lo que hacen es hundir a los demás en vez de ayudar a que todo el mundo esté bien quieren estar solo ellos bien y los demás que se jodan y me parece que no que no es así me parece que podemos ser un poquito mejores todos o sea eh, tenés dos euros ahí y tíramelo, tíramelo, ¿qué te hacen? Están en un cajón, tíramelo, ¿en qué te, qué? ¿Te los vas a fumar? Deja de fumar y dame ese dinero a mí, hoy te voy a ayudar a dejar de fumar, cada vez que quieras ir a comprar un, una caja de, de tabaco, en vez de comprarla ese dinero me lo das a mí, vas a ver lo que va a pasar luego, take it easy, ACDC, Emilio DC. Y poco más que decir, ya saben lo que es mi canal, pueden mirar todos los videos del día 1. Ponen videos, van al día 1. Y lo que está pegando ahora, brutal, es la lista de la mejor música según tu dron. Porque me dijeron, así como despectivamente, ¿ya ves de música también? Sí sé de música, la concha de tu madre. La concha de tu puta madre, sí sé de música también. También. Y de motocross también. Y de náutica también. Y de armas, también. Y de full contact, también. Ceci, sé, sí. Sé. Y de PC, coso, sí, también. Y de drones, también. Y de fotografía, también. Y de deporte, también. Ceci, sí, ¿qué pasa? No puedo saber. Porque vos no sabes nada, yo no tengo que saber nada. No, ¿saben qué me dijo Hugo García Robles? Embajador de Uruguay en Venezuela. hace Me dijo, si sabés algo... Demostralo, mostralo, decilo. Eso que dicen, sé humilde, sé no sé qué, no, no seas humilde. Si sabes algo, abrí la boca y que se sepa que sabes. Y si no sabes, cállate. Pero no le digas a otra, ah, vos qué sabés. Y vos qué sabés para decirme a mí qué sé yo y qué no sé yo. Entonces, de todas estas cosas va el canal. De este rompedero de huevo y de muchas otras cosas. Así que nada, gente, a ver. Esto es culpa mía, porque claro, esto, eh, este canal va de teléfonos, como decía, y bueno, y los teléfonos molestan. Así que poco más que decir, le dije a mi informático The Big de Big Group Spain, que me ayuda muchísimo, eh, que iba a hacer un video serio y creo que ya no pude. <risa> creo que ya me salí y ya me caliento solo. Así que nada, es que me tiene los huevos al plato. Al plato me tiene los huevos. Este es el canal. Tiene que crecer urgente, por favor, todos ustedes. Hay un, bajó ahora porque se han suscrito un montón, pero estaba en un 86% de gente que mira mis videos, que sufructúa mis videos porque les sirven, que los utilizan, que aprenden. El que no, no, y sigue de largo. Porque hay uno que dijo, que ¿para qué hablas? Para decir cosas malas, no digas nada. pasa de largo. Ahora, lo que están, les sirve, les interesa y quieren ayudar, ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo de qué? ¿De darme un like a mí? ¿Por qué? ¿Quién son? ¿Qué tanta historia? Poneme like, suscribite. Ay, me va a ver ella y va a decir que estoy suscrito. Si yo soy mejor que ella. Yo soy mejor que ella. Estarías, pero ¿sabes qué? Mi mejor amigo. Cuando te des cuenta de las cosas. Si es imbécil. Entonces, suscribite, dale like. Y a todos los que están ahí, jeje, mirá, mirá. Jejeje, jeje, las pelotas, jejeje. Jeje. Se suscriben, le dan like, le dan unirse y vamos a, a levantar esto. Vamos a intentar cambiar esta legislación que es un disparate. Ya vieron los tres videos que tengo eh, en el canal de Pegaso, lo pueden ver. Pueden ver la ley de drones donde explico un poco lo que se puede hacer y lo que no. ¿Y qué, les, qué querés que te cuente? ¿Qué querés que te cuente? Le dije a Osvaldo que me presentara a la prima de Olga, pero no hay caso. Así que bueno, eh, las cosas están así. Olga, ¿qué tienes en la cabeza, Olga? ¿Cuculachas? Y poco más, unirte, unirte por un módico precio que ya veré, tengo que, tengo que ahora hacer toda la campaña esta, y bueno, a veces no hay tiempo, ya ven que esto lleva mucho tiempo, solamente para esto que dirán, ah, qué tontería, y después editarlo y subirlo, ya tengo una horita, solo para esto. Desordenar todo, ordenar todo de vuelta Sacar todo, poner todo de vuelta Hace un calor que no se puede A mí esto me va en invierno, en verano lo odio Así que nada Tu dron Tu dron cuchina, tu dron náutica Tu literatura, cuidado de mascotas Tu drone Tu dron, tu dron Anticanto todo Cine Es todo en lo que me pueden seguir Si les interesa Las últimas películas, las series Cómo bajarse películas gratis En el canal Todo Cine Bueno, el canal, en el grupo Todo Cine de Facebook Etcétera, etcétera, etcétera Buscar, darle vueltas eh, Y colaborar un poquito No cuesta nada, no cuesta nada Mirá, mirá, qué jeta No cuesta nada colaborar Y nada más, feliz cumpleaños ¿Qué te cree ¿Que no sé cuándo cumplís año? Feliz cumpleaños. Nos vemos ahí para brindar. Tengo un... ¿Qué era? Un moscato blue. Bueno, uno ya me lo clavé, pero... Bien, perfecto.